Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. Muy buenas gamers, ceded vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto una vez más, así que todos a jugar. Se me ha resbalado el dedo, lo siento Ahí, perdónenme. tal cual, la, la mesa de mezclas, let's go Madre mía, ¿cómo estamos? Venimos un viernes más, ¿eh? Íñigo, se tiene una racha al león Menudo viernes eh, Como dice Borja, aquí abajo ¿Dónde? Es eh, aquí abajo Ahí abajo, voy más doblado que Maradona después de una fiesta, pero después de una fiesta de las buenas. Así que no, vamos estamos, para no estamos solos hoy, que estamos como siempre con Gorka y Alvaro Chateón mm, Buenas tardes, no sé si mi cámara funciona. Sí, ver, funciona la cámara. Funciona la cámara. Let's go, let's go, let's go. Claro. claro eh, hoy funciona. traemos algo potente, porque traemos efectivamente, como os lo podéis esperar, un sorteito. Let's go. Cómo te gusta los beat? de verdad es que cómo te gusta, cómo Yo te gusta. Yo estoy enamorado gustarte? de esta música. Yo estoy enamorado de esta música. Cómo te gusta gustarte, madre mía. En fin. Íñigo, ¿qué, qué, entre... ¿qué, ¿qué sorteo traemos? Para nada llevamos diciéndolo en redes un mes y medio. Eh, pues hoy, en cuanto termine la entrevista, vamos a sortear las dos claves que tenemos de Wukong. Eh, el sorteo está cerrado y lo que vamos a hacer es primero repasar un poquito las eh, candidaturas y luego haremos el sorteo en vivo y en directo, sin trampa ni cartón, para que todo el mundo lo vea y todo el mundo tenga claro cuál es el ganador. Vamos a aprovechar Así el que... overlay de l Vamos a, Vamos a aprovechar la verdad de tres, no se pierdan el programa de hoy, porque al final, sorteito, para que ustedes sepan quién ha ganado. Hoy. Conclusión, quedaos hasta el final, gente. Por supuesto. <ríe> Mítico por... quedaos hasta el final, que por... se, viene, se vienen cositas al canal. Porque además, hoy tenemos contenido muy bonito, así claro. que hoy en Gaming Room... Comentaremos las últimas noticias, incluyendo la salida del Elden Ring, las nuevas gafas VR2 de PlayStation, de PlayStation 5 en este caso, y la industria del videojuego en África. También hablaremos sobre Meteo Heroes, la Kirby Caja y la subida de los sueldos a los trabajadores, a los trabajadores de Bandai Namcom. Y por último, entrevistaremos a Juan Peralta de Flins Arcade, publishers de Dexter, Dexter Stardust y después el sorteo. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom-barra-baja-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. vamos a confiar plenamente en nuestro querido amado y adorado player 2 y no empiezo yo gaming room sino que lo empieza el adelante gorka pillalba y qué manera de empezar con el lanzamiento de el del ring el pasado 25 de febrero para los que no lo sepan el del ring el último juego de Front software tras cuatro años de estar en desarrollo en desarrollo que he puesto hablar en inglés <risa> <risa> e ha sido ah, publicado, ha He pasado título, <risa> pero no no, no, no, ya, ¿no? Mira, ¿qué, qué te no, parece vale. si lo hacemos de alguna manera? Yo te hago preguntas y tú si no sabes responderme, pues me dices que no Y si sabes responderme, me respondes Pregunta Perfecto, vale, entonces, para vamos a hacer la entrevista 2.0 Venga eh, ¿Qué es el de Reel? ¿De qué va la historia? Es un juego de fantasía oscura, un clásico de los Dark Souls Historia obtusa Historia obtusa Historia obtusa, es obtusa. obtusa como los dodecaedros Básicamente, nadie te explica cuál, por dónde vienen los tiros o sea, es, es bastante clásico estilo Dark Souls. Estilo Dark Souls. En Dan, vas y lo primero que vas a hacer es morir contra un boss muy gordo. No. Contra todo. Contra, ah, sí contra una gusta. rata. Ah, sí me gusta. Contra, contra una, una rata. rata. Ay, ay, ay. Contra ese sífilis te mueres a los tres minutos. ¿Quién ha creado el videojuego, Villalba? Higetaka aquí. ¿Quién es este hombre? ¿Este hombre? ¿Por dónde empezar? ¿A creo, creo ¿Quién que, es creo, este? Creo, creo que ese, ese buff le ha faltado decir, es mi padre. ¿Qué me mira? Es mi Dios. Me des, <ríe> digo. Presidente de From Software. Empezó su carrera profesional en 2004 entrando a FromSoftware. Software. Efectivamente. Y ¿Lo fundó a... él? No. No, no lo fundó él. Entró como becario, por así ah. decirlo. El de sí. los es. Con 24 añitos. Arroba becario. Con 24 sí. añitos llegó sin experiencia en programación y se fue abriendo camino hasta llegar a ser presidente de la empresa. Dark Souls llegando a lo más grande. Efectivamente. Cuéntanos sobre la jugabilidad del juego. ¿En qué se diferencia de Dark Souls? En gran medida los puntos más destacables son eh, la implementación del sigilo, una mecánica ya vista anteriormente en, en, en el juego Sekiro, uh -huh. habrás oído hablar de él, Goti de 2019, Segu Segu Seguro que no he oído hablar. <risas> el Goti de 2019, y la implementación de monturas uh -huh. y la, capa de la capacidad de saltar. Uh -huh. ¿Qué has visto tú del Denring? El trailer y poco más, la verdad. Quiero llegar virgen para, para los jefes. Buena, buena, buena palabrita que se diga. Eh, Borja vale. se está poniendo nervioso, pero no sé por qué. ¿Qué te pasa, <ríe> Y de Cuéntanos. lo que has visto, en comparación con Dark Souls, lo que viste de Dark Souls y la experiencia que tienes de Dark Souls, que no es poca, ¿qué nos puedes comentar? Le tengo ganas, la verdad, le tengo muchas ganas. No tiene pinta de ser revolucionario, como muchos dicen. Tiene pinta de ser la fórmula de Dark Souls llevada al mundo abierto. Uh -huh. Bueno, bueno, pero la pregunta importante. Este juego... Elden Ring es el Souls de los Dark Souls. ¿Se puede decir que es el Dark Souls de los mundos abiertos? Es el Dark Souls de Elden, los Dark abiertos. Souls es el Dark Souls de los Dark Souls, Elden Ring es el Elden Ring de los Elden Ring y Elden Ring es el Dark Souls de los mundos abiertos. Bueno, entonces ya entiendo todo porque aquí el público, es decir, Borja se está poniendo muy <risa> nervioso porque si ya le matan a saco en el Dark Souls no, me quiere, no <risa> se quiere girar las cabezas. A ver, lo bueno es que aquí ya vienes con el procedimiento previo, es decir, ahora vas a... Breve. Sí, sí, sí. A, ¿Vas ahora con, vas, ahora vas, a, vas a ir mirando a los costados para que no te peguen un eh, backstab por la espalda, eh, vas a ir mirando para arriba para que no te caiga un jodido moco en una cueva, Bueno, un moco. Tendrás, cu tendrás cuidado eh, con los monstruos. Borja, te comento, esto es como un procedimiento abreviado en el juzgado, es decir, el juez te da de hostias por todas partes igualmente, pero más rápido. ¿vale? Y aparte, tú ya sabes que el juez te va a dar de hostias, claro. te has preparado con, con, para con ello. Lo cual, claro. Con lo cual, dependiendo de las hostias que te vengan a dar, puedes venir ya con un escudo a prueba de fuego. Y entonces, por mucho que vengas con un escudo a prueba de fuego, ah, te, te pueden, van a te pueden matar ¿eh? con un escudo a prueba de fuego, efectivamente. Exacto, pero es, tú es vienes correcto. contento diciendo, esta vez vivo. Ahí pues está, no. ahí está. Y esta vez muero, pero muero con un escudo a prueba de fuego. También cabe destacar la polémica, la polémica de siempre, la dificultad en los videojuegos. Eh, ah. creo, creo que no nos vamos a meter ahí. creo que Eso lo vamos a dejar para una para una mesa redonda, una futura mesa redonda en <ríe> esta yo, casa. La, yo, yo solo quiero comentar, ya que he cogido la cita, como comentó Mia que en una entrevista no he puesto a quién. Lo he leído. Solo quiero que tantos jugadores como sea posible experimenten la alegría que surge al superar las dificultades. Y la tristeza que surge al matarte un boss 4.500 veces. Ya, pero cuando lo matas, ¿qué? Cuando... Eh, cuando claro, claro, ese... esto, esto es como la informática. Te va a fallar mil veces el programa, pero no, a la mil uno que te va a funcionar, eh, saltas de alegría. Claro. Esto es como la... Mejor no, mejor no lo digo que... Mejor, mejor, no, Me, no, lo mejor no lo digo. Mejor, mejor no lo dices porque creo que nos podemos leer la mente. Sí. Eh... Eso es un problema, ¿eh? Tener cuidado. Eh, ¿Qué nos dice Borsa bueno, por no, el chat, no, no, no, luego cosas que no lo he entendido, así que vamos a seguir con el, la siguiente vale, cuestión. Pues dicho esto, tenéis Elden Ring, si lo queréis, ya disponible desde él, ¿me has dicho? Desde el 25 de febrero. Desde el pasado 25 de febrero. ¿Y eh, para qué plataformas lo tenemos? Eh, para todas. Eh, cabe destacar, bueno, para PC, Xbox, uh -huh. Playstation 4, 5... Uh -huh. Cabe destacar que está habiendo problemas de rendimiento en PC y uh -huh. en PlayStation 4. Uh -huh. Conclusión, que la nueva generación es la que se la lleva de calle. Sí. Efectivamente. También claro. hay que tener en cuenta que estos, fa estos fallos de procesa procesamiento son habituales. Han pasado en todos los juegos de From son Software habituales. hasta la fecha. Suelen traer actualizaciones. parches y demás, efectivamente. Y para la Switch está... Ojalá. Para la Switch <risa> habitualmente Íñigo no está en este tipo de juegos. Lloro. <risa> no. Está el Hollow Knight. Vamos con cuestiones que sí podemos comentar en, en antena, porque lo que, de lo que se acaba de reír aquí Gaisca fuera de antena, no vamos a hablar. Gaisca, todo tuyo. Vamos a hablar de la nueva suscripción de PlayStation. Sí, PlayStation, aparte de PlayStation Plus y aparte de PlayStation Now, trae una nueva suscripción que no tiene nombre. Tenemos el nombre en clave del proyecto, Project Spartacus. Eh, en principio viene a competir con el Game Pass de Xbox. ¿Cuál es la cosa? No va a ser tan completo como ello Pero lo que sí que va a estar a la altura Es en precio eh, Hay mucha gente que lo denomina PS Plus Pero PS Plus no de PS Plus Sino de un más Literalmente Eh... <risa> Este es Espartacus, mismo. Íñigo Espartacus, yo, no Esportacus No, no, no no este o sea, lo mismo. Yo Esto lo tengo Íñigo, que... Íñigo tiene que enseñarlo eh, que enseñar. Vale, pues efectivamente eh, Espartacus estamos hablando No es Esportacus es, es, es, es Espartacus con una Entonces, A Es Espartacus con una A Entonces podemos asumir que come manzanas, ¿no? Eh, come manzanas, efectivamente la suscripción come manzanas Porque Anapola Day keeps the doctor away Entonces, eh, tenemos... La suscripción va a ser de tres planes Al igual que tenemos el Game Pass Con diferentes planes Íñigo, por favor, quítamela ya No, no, mira eh, tenemos es hermoso. Tenemos Aprecialo. Este plan... El primero. El puto, este, que el este, puto plan. Que, que este parece. Este es el, el de menor precio, porque este. Pues ya le ves la cara, está rendido tenemos el segundo plan que y está tiene enseñando diferentes una fotos cara de Sportacus para los que no estáis viendo este en vídeo un poco más fucker y luego tenemos el tercer plan que este ya está el plan el plan el puto ese, ese plan el es el que venía con la eh, eh, suscripción Plus luego Madre ya mía. tenemos el plan obviamente el plan pues el, el plan el plan el plan, el plan. Efectivamente, el plan. Sí, obviamente vale pues, eh, el plan. Eh, dicho el plan. esto cuántos plan. planes plan. tenemos tenemos tres planes en específico al igual que tenemos diferentes planes del Game Pass para consola para ordenador para juego en nube aquí también tenemos el plan esencial 10 dólares al mes, eh, entiendo que la equivalencia será en euros, pero aún así, 10 dólares al mes, que permitirá jugar a todos los juegos que se ofrecen en PlayStation Plus. Es decir, actualmente en PlayStation Plus, la suscripción para poder jugar al online de Playstation, cada mes trae, pues, cosa de 2, 3 juegos, 4. Hay algunos que sobra Play 5, Play 4 y demás. Entonces, el plan esencial lo que va a permitir va a ser jugar a todos los juegos que vayan saliendo Es decir, este mes eh, salen 4 juegos para PlayStation Plus, pues esos 4 se añaden a esta suscripción Lo otro es el plan extra, 13 dólares al mes, nos vamos acercando al 15 de los, a los 15 del Game Pass eh, El plan extra va a ser similar al PlayStation Now, que es un modo de juego en la nube Y tendrá una biblioteca de más de 300 juegos, ya está, hasta ahí No incluye lo que tenemos en el anterior y el último es el plan premium, 16 dólares al mes, un, de un dólar más que el, el sistema de Game Pass, que son 15 al mes eh, con el juego en la nube y todo. Entonces el premium que nos incluye, nos incluye todo lo anterior, ahora sí, y además betas de nuevos juegos, es decir pruebas y demás para que podamos pues, encontrar bugs básicamente, que es lo que vamos a hacer, vamos a hacer de testers con este plan. También, aquí sí, por fin se incluye el Cloud Gaming, juego en la nube, y el acceso a juegos clásicos. Al igual que Nintendo te vende los juegos clásicos y demás, pues aquí los tienes incluidos en el plan. Eh, ¿Cuál es la cosita de esta? Eh, que no tiene pinta de que esto vaya a salir para ordenador. Entonces, ¿va a poder superar... Ahora, ahora termino y ahora os planteo la pregunta, aún así. ¿Va a poder superar al Game Pass que incluye los juegos para Xbox y además para ordenador y además el Cloud Gaming y todo por un precio inferior? Mmm... Eh, además de esto, no parece que Sony vaya a incluir sus juegos más famosos ni grandes Los triple A's, eh, The Last of Us, Horizon, demás cosas que verdaderamente dices Vale, estos son exclusivos de Playstation, esencia de Playstation, no parece que los vaya a incluir Y tampoco parece que vaya a incluir el sistema que Xbox incluye casi siempre en sus presentaciones Que es cuando lanzan un juego, el juégalo desde el día cero en el Game Pass Es decir, que el, la hora de lanzamiento tú lo puedes ya descargar eh, Sony está ahora mismo preparando una, un sistema de prueba, una versión de prueba del sistema, que se va a presentar en marzo, eh, mes en el que ya estamos. Así que, mmm, ¿cuándo lo va a lanzar? No sabemos. ¿Con qué nombre? Tampoco lo sabemos. Pero sí que sabemos el tema de los planes. La cosa, que es lo que me interesa a mí. La realidad entre consolas, cosas, no sé. ¿Va a poder superar al tema del Game Pass, que tiene un monopolio bastante potente, tanto en el ordenador como en el consola? ¿De Villalba. Yo lo que no me aclaro aclarado todo es... Esa suscripción no tiene nada que ver con el Plus, con el online eh, Sí, pero no Es decir, el Plus va a seguir manteniéndose tal y, como se, no. tal y como se mantiene Pero en el plan esencial vas a poder jugar a los juegos que estaban en el Plus Es decir, tú ahora tienes el PlayStation Plus mm. Y si un mes, por ejemplo, regalan el Hollow Knight Y tú no lo descargas El siguiente mes lo pierdes Ya está, estás fuera, no lo añadas a tu biblioteca Pero, me... pero aquí lo vas a poder tener siempre Pero si pago esto, yo no tengo Wii, yo no tengo online No, efectivamente, no lo tienes es que Tendré que pagar en online dobles, efectivamente Sí, sí, sí, doble suscripción, eso es Doble suscripción, sensación. Efectivamente. Eh, y esa es la otra cosa. Por mucho que pagues el, el más potente de ellos, que es el Premium, que son 16 euros al mes, el Cloud Gaming, es básicamente lo que te interesa del, de, del sistema Premium es el Cloud Gaming, que es lo interesante, verdaderamente. Sí, pero, vale final... Pero, pero eh, no vas a tener online. Sí, pero estas mecánicas del Cloud Gaming tú lo estarás usando en tu, en tu consola. Claro, eso es. Y tu consola debería ya tener la capacidad de poder jugarlo en... ¿En la nube? No, de normal. En plan, usando el... El... Claro, sí, no. sí, sí, sí, sí, pero lo que te permite el Cloud Gaming a fin de cuentas es ahorrar espacio, eso es lo primero Y lo segundo, yo que sé, eh, juegos más nuevos o tal, a lo mejor, a lo mejor juegos que solo están disponibles para Play 5 se pueden jugar desde Play 4 con Cloud Gaming, no lo sé No sé, sí, es que no, no le veo mucho Es sentido. la única aplicación que le veo, ya yo tampoco, la verdad, porque te implica pagar el... Plus, que son 60 pavos anuales Más, eh, yo lo puedo, si lo encuentras Vamos a poner que lo encuentras ultra rebajado, 41 41 el año, vale, más 10 euros Al mes del esencial de por sí, y si quieres ser interesante 16 al mes. Y si me dijeras por lo menos que Playstation tiene su consola como Xbox, la, la pequeña, no el Botafumeiro, El pequeño. El, vale, la Xbox Series S Que básicamente es, es algo más Pequeño, que tiene menos recursos Que es más pero barato también, pero que completamente... tiene la intención Eso es, eso es. La Xbox Series S vive Básicamente del sistema de Cloud Gaming Que está hecho para eso, literalmente. O sea, la crearon con esa intención. Aquí se ha gastado intención. 500 euros en una PlayStation 5. Eso es. En vez de, en vez de gastarte eso, pues te gastas 230 en la serie S. Le metes si te apetece un, un dispositivo de almacenamiento adicional. Porque habitualmente son de, 500, de 512 gigas. E incluso de 256 también la hay, que es un, una cantidad estúpida. O sea, en cuanto quieras descargar tres juegos para jugar en el Game Pass, ya se acabó si te ha petado. Y por eso interesa el los de Mim. Porque así no ocupas espacio de tu consola. No sé, movimiento extraño lo veo. Sí que es verdad parte. que PlayStation suele sacar habitualmente con sus consolas el, la consola también sin el lector de discos. Que de hecho, si no me equivoco, la Play 5 tiene una versión sin lector de discos. No he oído hablar de no, no. ¿Juraría que sí? ¿Juraría que salió? La play, la play 5 sí. Efectivamente, pero es estúpido. No te sirve para nada. ¿Por qué? No, no. Porque no tienes un sistema como este que verdaderamente te salga rentable. Si lo tuvieses, además, cuando se hizo, la PlayStation sin el lector de discos, este sistema no existía. Y el proyecto de Spartacus tampoco existía. lo, no, cual, no lo vuelvas a mencionar. Lo cual significa... Lo cual significa que eh, El simple hecho de decir, vale, tengo esto la, la única opción que te daba Era comprarte juegos en digital en la Playstation Store Y tenerlos descargados ¿Cuál es la cosa? Si yo tengo el Game Pass Imagínate, supongamos, se me rompe la Xbox Bueno, no pasa nada, ¿por qué? Porque con otra Xbox yo puedo seguir jugando al Game Pass Pero bueno, bueno. yo cojo, sí, coño es sí, caro, eh, caro No, no, no, caro, es caro comprarte una, otra me, Xbox me voy, me voy vale. PC. Pero imagínate, yo tengo una Play 5 Sin lector de discos yo me descargo los juegos en, en la PlayStation Store Y la PlayStation Store te sirve únicamente para esa cuenta en ese momento Es decir, claro. si me rompe, adiós puedes No, puedes, puedes guardar la cuenta La cuenta la puedes pasar de... Vale, pero aún así sí. es como, adiós Vamos a escuchar la voz del pueblo porque tenemos aquí a la chavalada bastante A ver activa. qué nos dicen. Borja dice, PlayStation, lleve 3 y pague 4. Y luego ha dicho, <risa> me río, pero tengo una Play 4, así que... Es como todos, como todos. Daniel dice, teniendo en cuenta que PlayStation está sacando algunos títulos en PC, este movimiento no tiene mucho sentido. ¿O sí? A ver, a fin de cuentas, no tiene pinta primero de que los juegos, la mayoría de los juegos los vaya a portar a PC ni de lejos, sus triple A's, ni de lejos, porque precisamente esa es la gracia de la exclusividad. Y, y el hecho de que sea un sistema de juego en la nube o de suscripción para la consola nada más, pues no tiene que hacer mucho con el ordenador. ¿Por qué? Porque el ordenador, el sistema de play que tiene, no es muy útil. Lo único que conozco de play en el ordenador es el, el Remote Play, el poder jugar a tu consola en el ordenador. Y eso tiene, literalmente, no te estoy vacilando porque yo lo he probado, un delay de un segundo 300. Uh -huh. Dime. De lo que me estoy fijando, que más bien parece esto más como el primer paso para intentar hacer rivalidad a Xbox. Sí, a fin de cuentas sí, porque se han dado cuenta de que por mucho que el PlayStation Plus supera como 5 o 6 veces en usuarios al Game Pass, el Game Pass está creciendo mucho más que el Play Plus. Es decir, el Play Plus tiene esa notoriedad porque la última consola de PlayStation que salió hace, la Play 4 ha salido hace... No me acuerdo ¿Seis 2013, años? 2013 sí, para ahí. Seis mucho, años, siete años más, más, más 9 años Vamos a ponerle Más o menos años. 9 años Vale, pues salió hace 9 años Entonces ahí el Plus ya existía Y de hecho existía todavía Con, el, la, con la Play 3 El Plus No sé, yo no tenía una precisión Vale, 3, pues en la, Play 3, en la Play 3 ya existía Luego fue cuando se retiró la, el Play Plus de la 3 En la 4 tiene pinta que se va a mantener O sea, llevan 9 años ya con esto Pero el Game Pass es relativamente nuevo relativamente. relativamente Además, el cloud gaming es algo que en la sociedad actual no se ve mucho ni de lejos. Estuvo o sea, no Google tiene muchos St usuarios. St Estuvo Google Stadia Eso es, pero Google Google Stadia lo hizo muy mal en ese sentido, yo creo. O sea, Xbox te da esa cosa, claro, Google Stadia, tú tienes que pagar primero por la suscripción, segundo por, por la consola, juegos. tercero por el mando y por los juegos. Y por los juegos, y encima tiene un delay like que da miedo. O sea, en fin. entonces es como, ¿no sale rentable? No, si Play quiere portear las cosas a PC y verdaderamente hacerlo, ya se puede poner las pilas Porque no, como no porte todos los usuarios que tiene de Play Plus a este sistema, está perdido No creo que, no me parece una jugada óptima por Sony A mí tampoco, y tampoco es que tenga, o sea, tal vez podría tirar por el sistema de películas y demás que tiene Tal vez podría tirar por el sistema de películas y demás que tiene de anchartes y demás que... ¿En el sector audiovisual se está metiendo muy fuerte? Sí, ¿por qué? Porque Xbox no lo ha hecho todavía Pero intentar recrear algo que ya está hecho Y ya está hecho bien y que ya tiene casi monopolio no lo veo. Bueno, pues pasemos a la siguiente noticia Yo creo que, antes de pasar a la siguiente noticia La voz del pueblo lo resume lo que ha dicho Miquel, que es joder con la Y en mayúsculas ¡Oferta! No existe la oferta Bueno, y vamos con más cuestiones eh, Probablemente ahora Correspondería el clip aquel que me sacasteis Cabrones, donde yo de decía Que hackeame esta ¿Verdad? Eh... Aquí todos han cogido sí. el móvil y no se acuerdan Sí, joder Pero... que sí me acuerdo <risa> uy, que, uy, que sí me eh, acuerdo tengo, tengo que poner esto, o sea, por menos para que lo escuchéis Porque lo que tiene gracia de esto es que lo escuchéis Entonces Íñigo, vete contando ahora mismo es, Estaría bien que <risa> Que lo pusiese por la vez de mezclas bien y no Cutre, que somos unos cutres En fin eh, vamos a hablar de hackeos y vamos a hablar de NVIDIA, porque han sufrido un pequeño eh, problemilla de seguridad estos últimos la días. Mañana, para las 11 de la mañana ya, está todo, ya estaba todo más o menos resuelto. O sea que nuestras webs están más vivas que nunca. Ñigo desde su trabajo a arreglar webs. <risa> y además estaban, están todas con la última versión de WordPress. ¡Ahora me hackeáis, hijos de puta! Pues básicamente es lo que ha dicho NVIDIA, ¿no? Sí, envidia. Ha dicho, ahora no me hackeáis y la han hackeado. Eh, es te... impresionante, es impresionante. O sea, es que ese clip. Lo ves que luego hay una segunda parte que dice, hackeame esta puto, pero es que nada va a superar ese clip. Correcto. Nada. Correcto. Bueno, dicho esto, no tenemos una noticia. Dicho esto, eh, Tech Power Up ha descubierto que eh, Bueno, hay una serie de datos, entre ellos eh, varias carpetitas sospechosas. Uno que pone NVN2, que parece ser un sistema para Nintendo Switch. Del SS que... 2.0 en el que se confirmaría la Nintendo Switch Pro, eh, un nuevo chip de 8 nanómetros que se llama T239, y eh, información privada de la compañía, contraseñas de inicios de sesión, y... Eh, bueno, más datos. No les Básica... han robado webs, pero casi. Básicamente, aquí los colegas que se llaman, se hacen llamar lapsus, lo que han dicho es, envidia, eh, cariño mío, mmm, una de dos, o liberas todo el código de todos los controladores GeForce, sí. o eh, voy a empezar a publicar, y tengo para publicar casi un tera... Eh, y tengo además eh, información sobre la futura serie RTX 40. No solo eso, sino que también tienen info aparentemente sobre la 3090 Ti, que ya es bastante decir, porque la RTX las RTX 40 ya es como se nos queda muy lejos, pero la... que la 3090 ha salido hace nada. Sí, pero vamos que... Y qué las versiones Ti están saliendo ahora. ¿Qué información van a tener? ¿Cómo son? Pues bueno, pues... Eh... Aparentemente para tener un Tera Tienes que tener bastante acerca del rendimiento sí, Estructura y, y demás Y probablemente tendrás también diseños de placas Y muchas cositas eh, Hoy que estamos grabando es día 4 Y envidia no ha publicado los... Eso lo miraremos por, por Twitter, tenéis toda la los, info. Los drivers, así que. Mmm, sospecho que. Van a seguir publicando cosas. Daniel dice que las RTX 40 salen para después de verano. O sea en que sería, sería. En teoría. Así que sería bastante, bastante conveniente sacar la info ahora. O sea, en principio se han filtrado 20 gigas, es decir, creo que ya hay 20 gigas en plan al aire para todo Cristo. Pero que tienen un Tera. Un jodido Tera. O sea. Así que si van a sacar para después de verano, que es de aquí a aproximadamente 6 meses, 7 meses, puede ser bastante contracampaña sacar toda la info. También te digo que a veces estos hackeos tienen la relevancia que tienen, bueno, depende del, del contenido. Obviamente, aunque esto se filtre, no significa que cualquiera pueda hacer drivers para... Claro para las, las tarjetas gráficas Ni que cualquiera pueda hacer no, eh, pero tarjetas gráficas como AMD por ejemplo en base a esto eh, porque es propiedad industrial de, de Nvidia eh, aún así y si eh, AMD hace algo parecido a lo que hace Nvidia pues hala a los juzgados, ahí sí que llamamos a Borja A fin, <risa> a fin de cuentas eh, Yo creo al menos Que Nvidia es la grande en tarjetas gráficas Por mucho que AMD siga todo el rato con No podemos competir, no vamos a superar, no vamos a no sé qué Nvidia saca sus gráficas, no se mete con AMD Y es porque saben que están por encima O sea que dices que AMD les tiene envidia ¿no? XD, bastante claro. Esta es la cara que se ah. te pone después del chiste tan malo que acabamos de hacer. Siguiente cuestión. Eh, vamos a hablar de lanzamientos varios de videojuegos, porque no han sido pocos. Hemos hablado ya del Ring porque le quería dar su sección privilegiada aquí al colaborador Gracias. Player 2, Villalba. De nada. Y ahora vamos a eh, hablar perdón, de tres... Perdón, perdón. El colaborador estrella. O sea, el colaborador de, estrella de, Player 2, he dicho. Creo, creo el, el póngelo en primer el plano. Póngelo, póngelo, póngelo. Más. ¿A que sí? Villalba, un aplauso! Eh, vamos a continuar con esto Bien. Vamos a hablar de, de varios lanzamientos que hemos tenido Por un lado, los Dark. ¿Esto es un lanzamiento como tal de juego? No, ¿por qué? Porque salió en 2019 ¿Por qué hablamos de esto ahora? Porque han abierto su servidor en Europa ¿Por qué? Porque el juego de por sí tenía relevancia también en la parte occidental ¿Cuál es la cosa? La gente se quejaba de que había un lag impresionante ¿Por qué? Porque los servidores estaban en Japón Entonces eh, han dicho... Mm, pues vamos a abrir un servidor de esto. Eh, el videojuego es de Amazon Games y ha conseguido en sus primeras 24 horas de vida aquí, en Occidente, 1.325 millones de jugadores simultáneos, colocándose en segunda posición en Steam por detrás de PUBG. Steam. Para quien no sepa, Lost Ark es un MMORPG en no online. Esto no salió es bien online. Eh... Tú lo haces es un MMORPG, pero es en 2.5D también como dato y el servidor se ha abierto en Europa el 11 de febrero. Eh, ha registrado ya 4,7 eh, millones de usuarios en plan total y el 45 lo gracioso el 45% procede de Europa y el 55% restante de Latam. ¿Qué es lo gracioso, obviamente ha habido mazo quejas de que el ping es altísimo porque el 55% de los jugadores son de Latam <ríe> y no hay servidores en Latam. Eh, en Twitch, también te digo, cuando salió esto Se consiguieron 1.2 millones de visualizaciones simultáneas 59.9 horas de visualización Y más de 112.000 directos a la vez Os contaré una cosa que quizá mmm, Creo que es público, creo que esto es público eh, Microsoft se está planteando Bueno, se está planteando Está construyendo un data center en Brasil ¿Mm? eh, Básicamente para dar cabida a todos los, a todos los clientes que tienen eh, a todos los clientes a todos los servicios que tienen que dar en Latinoamérica o sea que, no Gente sé si de tenía, LATAM vais a poder jugar dicho, sin 800 de ping. No sé si yo tenía derecho o, o lo estaban haciendo Pero pero vamos que mmm, eh, Están están en ello porque ahí hay un mogollón de gente Y cada vez más, por suerte Tienen accesos a internet rápidos y decentes Cosa que hace 10 años, pues 10-15 años pues, como que no tenían Tienes una amenaza en el chat Villalba Como dato una ex dice, deja la cerveza sin alcohol. Primer aviso. Primer aviso. Bueno, en fin. La cerveza sin alcohol no hace daño a nadie, literalmente. <risa> Salvo si se la tiras a la cabeza. ¿vale? No, no, o sea, la lata igual sí, pero el resto... Eh, Venga. Dicho esto, los Stark, para un lado. Es que, la verdad, la gente ha estado muy pesada con los Ark. Y tiene como 800 partes en el día 1, así que una de dos. O lo han hecho muy mal, o la gente se ha quejado mucho. Eh, número dos, Pokémon Espar Escarata y Púrpura Villalba, dale. Oh, Pokémon España. Eh, Villalba, Pokémon España. dale. dale es que. dale, dale. La nueva genera... genera la... Novena. Novena generación de Pokémon Un exclusivo de Switch para finales de 2022 Es decir, es el nuevo juego de eh, competitivo si Que, los, que no, Pokémon que sí, no es competitivo Básicamente, o sea cuando se lanzó el Pokémon leyendas Arceus El Pokémon leyendas Arceus me da igual ¿Por qué? Porque el Pokémon leyendas Arceus No es un juego que se use en competitivo Pero Es cada una año, mierda, no es competitivo, no es nada, cada, no año que sale nada un nuevo Pokémon, cada año que sale un nuevo Pokémon Es el que se usa para eh, jugar al competitivo Con lo cual, si eres jugador de competitivo Ya puedes, uno, tener una Switch Y dos, comprarte el nuevo Pokémon cada vez que salga eh, entonces, aparte de esto, Escarlate y Púrpura constarán de mundo abierto, creo que es el primer Pokémon que es de mundo abierto, juraría. ¿Tú no te has enterado de Pokémon Leñidas? Es el primer juego de mundo abierto de Pokémon revolucionario... ¿Pero es competitivo? No, no eres competitivo, no eres nadie. Es una mierda. Y ya se han presentado los starters. Esprigatito, Fuecoco y Qualxi. ¿Qué es lo gracioso de todo esto? Eh, Fuecoco, que es obviamente, por si no os habéis dado cuenta, el de tipo fuego. No. Eh, ah. Aquí se llama Fuecoco, pero en Francia no se llama Fuecoco, se llama Chocho Dail. Olé. Bastante buen meme Después del Totodile ya existente Que no sé de qué generación es Lo sabes tú Segunda ¿De generación segunda? de Pokémon inicial de agua Segunda generación Starter de agua Perfecto Pues después de Totodile Tenemos Chochodile Así que los ingleses Tienen que estar cagándose Porque no hay uno Llamado Pussy Dile <risa> Siguiente Bien. juego Dale tiempo Siguiente juego Gran Turismo 7. Eh, un juego, de esto ya hemos hablado porque se hizo un State of Play y comentamos todo lo, todas las novedades que había y toda la pesca que había. Así que vamos a comentar muy por encima que fue desarrollado por Polyphony Digital y que se presentó, tal como hemos dicho, en un State of Play. Eh, han presentado como que es brutal la música, modos de juego relacionados con esto, un huevazo de coches, un huevazo de maneras de interactuar nuevas, el tema de la cafetería, museo, cosas... También cabe destacar la modificación de los coches. Va a ser mucho más amplia que en juegos anteriores. A eso iba justo a comentarte que eh, han buscado 1400 maneras de hacer el juego más realista entre el ray tracing, el DLSS el tema de que la meteorología la han, la han intentado explotar pero a saco y el tema de eh, la personalización de coches. Así que con esto creo que ya que podemos pasar a la siguiente. Un beso. Eh, de compras va la cosa, Borja. Seguimos aquí, ¿por qué? Porque ya no... Baja? Sí, Borja, efectivamente. Porque con Borja estuvimos hablando cuando, cuando se hicieron ah. las compras. Con, con él es con el que contamos siempre cuando hay compras. Eh, Epic ha comprado pues, Epic Games... No, hombre, sería normal que contásemos con él cuando hay compras porque es el tesorero de esta asociación. Y porque es el abogado ah, también. Ah, ah, eh, a ver, ¿para qué necesitas un abogado para hacer compras? Tú vas a la pana Porque todo tiene un, un aspecto jurídico, Íñigo. ¿A que sí, Borja? Claro, claro. claro. Vete a hacer tus... Matrices, a otro lado. Matrices, <risa> matrices pero algebraicas. Eh, Dale, Borja, todo tiene un aspecto jurídico, sí o no. Sí, y económico también, por eso es abogado y economista. Y político ¿no? y social. Y, y a matemáticas, venga, derivadas. Venga, venga, venga. venga. Avancemos. Eh, Epic Games ha comprado Bandcamp. Por si no os suena, eh, eso significa que no estuvisteis con nosotros en junio del año pasado, cuando en el E3 Ubisoft eh, presentó Bandcamp en su presentación. Pues no, yo no estuve, así que Pues tú no estabas, efectivamente. Pues pero, Bandcamp pero, es una plataforma... pero, pero... El Bandcamp que presentaron los de Ubisoft no era este, Bandcamp. ¿Ah, no? Eh, no. ¿Ah, no? ¿Seguro que no? A lo mejor, ¿qué a lo mejor Bandcamp, me estoy ¿qué yo? Bandcamp ha comprado Epic? Es esa la pregunta. La plataforma de música independiente. ¿La plataforma de música independiente? Sí. ¿Estamos seguros de esto? Sí. A ver, vamos a corroborarlo porque... Vale, mientras tanto voy a ir diciendo cosas. ¿Te parece bien? Bandcamp era una especie de sistema que había para hacer Es verdad, es verdad, que era como de suscripción en el Bandcamp Plus. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahí me he clavado yo. Ahí me he clavado yo. ¿Qué tienes que decir? Bandcamp... Sí, espérate. Sí, espera que te confirmo. Está llamándome la información por línea interna. Bandcamp... Que el que han comprado es la plataforma de música independiente, correcto. Eh, literalmente Íñigo buscando durante un minuto para decir exactamente la primera línea que tengo en el guión. Ya, lo que eh... pasa es que como nadie ha hecho el fact-checking Pues hay que hacerlo en directo eh, Epic Games pretende crear un universo Epic, no, esto no es Microsoft En el que se agrupen todos los medios de entretenimiento posibles Pero ya no solo del tema de videojuegos Que es a fin de cuentas de lo que se encarga Sino de juntar música, arte, videojuegos Sistemas de entretenimiento varios Y eh, sistemas gener en general audiovisuales ¿El coste de esto ha sido revelado? No, así que cuando tengamos precios Pues comparamos con la compra de Bethesda Comparamos con la compra de Activision Blizzard, etc, etc Teniendo en cuenta que son lo mismo. Exactamente, ¿verdad? No, pero aún así, vale. me gusta comparar. Bien. Eh, ¿Te cuando gusta se efectúa... comparar? Efectivamente. Cuando se efectúa la compra, el orden interno de la empresa, así como su funcionamiento, seguirán siendo las habituales. Cosa que no ha pasado con eh, la última compra, la de Kevin para Es que no son cosas distintas. O sea, claro, no, no son la misma cosa. Claro que son distintas, pero aún así, claro, como, como dato, coño. Estoy, estoy comparando. Es un dato de mierda. Estoy comparando, Íñigo. Sea, no, no, no, no comparar. Es que no, no puedes comparar porque esto es una empresa de música y lo más normal claro. es que Epic no meta mano en el tema de la música, porque no tienen ni puta idea de música, y todo esto, Daniel, no tiene que ver nada con el multi el metaverso, porque el metaverso va de otra cosa y Van Camp yo creo que no... está en... ¿Para cuándo el metaverso algún... de busca Digital? Yo te digo una cosa, lo a que ver. está diciendo Borja en este momento, tendrán todo el dinero del mundo, pero hay una cosa que Epic jamás podrá comprar, un dinosaurio. Daré tiempo a Mark Zuckerberg. <risa> Pero, pero ese no es el de Epic, ese es otro. En fin, eh, ¿cuál es la cosa? Epic tiene pensado implementar sistemas aquí en MadCamp, como el concierto en directo mediante boletos. Es decir, pagar para ver un concierto en una pantalla. ¿NFTs de búsqueda digital para cuándo? ¿NFT es... <risa> ¡Ostras! ¡Ostras! El día ostras. que tengamos TikTok. Vale, esa es la otra, ni de coña. Pues eso. Eh. eh... TikTok. Es que, es que me he acordado de. Eh, eh, al próximo entrevistado de, de Enredando, le hemos. Eh, a Pablo Duchemin que es un tío súper interesante, le hemos un preguntado. Saludo. Eh. ¿De qué va la movida de TikTok? Y literalmente me dijo ¿Tienes media hora para que hablemos de TikTok? Porque aquí hay más mierda que el palo un churrero He hecho mucho. Así que eh, Sigan el canal de YouTube de Euskadi Digital Porque publicaremos ahí la entrevista ¿Se publica la entrevista antes que este programa? Se publica la entrevista después ¿Cuánto después? Eh, like el jueves Continuamos va, con la noticia no. eh, Vale como dato, no es la primera vez que Epic compró una empresa ajena al mundo de los videojuegos. En 2019 compró House Party, por si no suena, una empresa de videochat cuyo cierre anunció en 2021, tres años más tarde. Así, así de bien les iba. ¿eh? Efectivamente, pero básicamente es por el tema de esto que hemos dicho de que quieren crear el universo Epic con muchas cosas audiovisuales. Eh. Y como dato, Epic está a favor de que los creadores de contenido reciban la mayor cantidad posible de ingresos por las creaciones que hacen, que tiene un poco eh, relevancia a la hora de mencionarlo con la movida que tuvo con Google. Y esto se refleja en, Bankup, en Bankup, perdón, una empresa, eh, que, empresa en la que los artistas reciben el 82% de los ingresos generados, que creo que teniendo en cuenta las cifras, al menos de Twitch, es bastante. ¿Algo que comentar? Yo creo que quiere ganarse un público... Y, a fin de cuentas quiere ganarse al público, y, no un público, sino y ya, al público. Y ya veremos dentro de unos años a ver cuánto se llevan los creadores de contenido. Pues eso estaría gracioso saberlo, la verdad. E Íñigo, al, ¿al respecto algo que comentar? ¿O Borja, algo que comentar al respecto también sobre el tema de, de lo que, la cantidad de pasta eh, que reciben? No, Borja lo que ha dicho es que una grabación mía hablando de Nintendo sería un NFT, un sí. Nintendo <risa> Fanboy Token. Eh, Por poder sí. Vale, pues ¿sabes, qué? ¿sabes cuál sería la única manera de sacar un NFT de Euskadi digital? A ver Hacer un NFT del clip que acabamos de escuchar hace nada Perfecto Vamos a hablar de videojuegos en África Porque a pesar de que es un continente Que habitualmente este tipo de industrias las tiene un poco... En la mínima, 10 eh, estudios de videojuegos africanos se han unido para hacer crecer la industria en este continente. Se han llamado el grupo panafricano de videojuegos y eh, han anunciado hace unos días que, que están en, en proceso de formación. El anuncio oficial ha sido en el evento Africa Games Week, eh, un evento que también eh, pretende impulsar el sector en este continente por poner un poquito de contexto igual alguien que no tenga nada de idea de eh, geografía ni de demografía eh, África tiene como mil millones de habitantes, lo mismo que China o sea que potencial hay eh... gente para jugar ahí. ¿eh? El problema pueden ser las infraestructuras y, y bueno, por, por, por los que tengan ordenadores de todos esos. pero Movistar. Movistar. Y bueno, Movistar. También. Eh, son estudios que pertenecen a diferentes países del, del continente, eh, pero bueno, que han hecho todos ese grupo... Eh, pues por poneros mm, nombres, eh, Sea Monsters de Sudáfrica, Kiro Games de Camerún, eh, Kangarue de Tanzania o, eh, mm, Pues por ejemplo, Kene Games de Etiro Etiopía. Eh, son eh, miembros diversos. Uno de cada país, eh, tam tampoco creáis que hay mucho por más, eso, pero bueno. eso, claro. Es una, pe mm, una pequeña semillita. Vamos a ignorar el chat, por favor, muy fuerte, <ríe> muy fuerte. Vamos a ignorar el chat. Vamos a hacer muy un bien. esfuerzo, ¿vale? Eh, es una pequeña semillita para que para que bueno la industria crezca eh, en África y que bueno eh, que esto también sea una fuente de prosperidad y de eh, riqueza ignorando el teniendo chat... un estudio de cada, de cada país a fin de cuentas el tema de la diversidad cultural pues yo creo que si se aplica a los videojuegos puede ser bastante interesante a ver un uh... cod basado en eh, África vamos a ignorar a este señor <risa> Vamos a ignorar. Íñigo, no, ¿tú qué opinas a no, lo que acabo de decir? El tema, no, de, de lo que acabo de decir nada. No, yo, lo que he dicho yo. Yo lo que no sé es, es eh, lo que, de lo que decías tú, la diversidad eh, cultural. Es que África es un, un continente que tiene un problema, y esto es un problema objetivo, que es que la colonización eh, creó países que son absolutamente artificiales. Entonces, eh, lo mismo. Que era Egipto, el que está literalmente separado por una línea sí, vertical. Eh, eh, sí, lo, mismo, de lo, lo mismo, eh, algunos de los estudios que son de diferentes países pueden compartir eh, muchos rasgos culturales. No lo sé, la verdad es que mmm, no tengo ni puñetera idea de, de África, pero bueno, en cualquier caso. Pues es una Como, mal, ¿eh? como estamos viendo. De de España. <risa> como estamos viendo continuamente con, con los indies. El que las empresas se unan lo que hace es crear más proyectos y más diversidad en ellos. O sea, no, no resta en ningún caso. Así que bienvenida es la noticia. Ánimo a África. Y si habéis notado esta noticia muy ortopédica es porque efectivamente con esta panda de salvajes que tengo aquí al lado y con la panda de salvajes que tenemos en el chat no se puede hablar de cosas serias. Así que vamos a hablar de PlayStation. Nuevos periféricos de PlayStation, las PlayStation VR 2 para Play 5 obviamente. Ya se han presentado las primeras imágenes del dispositivo y literalmente se han presentado sin previo aviso, algo que... Por lo visto, últimamente a Play le está gustando bastante. Eh, la forma del casco busca una semejanza con lo que viene a ser el mando de Play 5, el DualSense, y representa un poco la vista en 360 grados con toda la ergonomía y cosa que tiene. La ergonomía le ha intentado dar un tirón impresionante. Eh, el casco también permite ajustar la distancia y posición de las lentes, algo que hasta ahora no se podía. Básicamente para que no te quedes cegato o si eres miope puedas también alejar un poquito lo que sea. Eh, y se ha observado también una reducción bastante potente en el peso Que era algo que a fin de cuentas, por mucho que la gente diga No se nota tanto, a fin de cuentas tienes muchos agarres para la cabeza y demás Con las diademas y con toda la pesca Sí, pero aún así... Se agradece la reducción de peso, a fin de cuentas es, es algo que tienes que llevar puesto un, bastante tiempo y tienes aquí unas gafas delante que se te cae la cabeza para adelante Entonces, eh, tanto eso como el hecho de que los mandos también se aligeren un poco, que eso sí que no es tan relevante porque los mandos de por sí eran bastante ligeros, eh, pues se agradece Y lo último que sí que se agradece muchísimo es el sistema de ventilación, le han añadido un nuevo sistema de ventilación para que se pueda Extraer todo el aire posible Y se puede también refrescar el tema Porque después de quitarte eso Después de haber estado jugando al Beat Saber, Durante una hora y media Ya puedes pasar por la ducha, hermano eh, Porque hasta un otaku huele mejor que tú Entonces eh, ¿Actualmente hay fecha de lanzamiento? No ¿Por qué? Porque a Playstation también le gusta mucho esto La cosa está en ¿Cuánto esperamos que cueste? ¿Y cuándo esperamos que se lance? Gorka Villalba Yo estoy leyendo un poquito la noticia Y con retroalimentación áptica Y diseño esférico Y muchas cosas No va a ser barato Íñigo Sandino. Yo lo único que digo es que... Eh, volviendo a 2015 y a lo que Borja y yo decíamos en Salem, en 2015, la VR pff, está muerta. O sea, quiero decir... Mmm, Beat Saber está muy bien, pero... Pero es que no... no hay, ¿La VR no está muerta o todavía no ha nacido? Mm, a ver, yo con el Oculus... El Oculus, S, Oculus Quest. Yo creo que ahí está empezando a... Oculus Rift, Quest y Quest 2. Es, a, mí, a mí no me las enchino. Esas, esas son las, las que tienes... A ver, yo te hablo del, del, del barato, del económico. Oculus, coño, es que las, el económico ahora es el más viejo, el más viejo es Oculus Rift, pero como tal el nuevo es el Oculus Quest 2, que será de hace dos años, a lo mejor, cosa de... Zombie, ha nacido zombie. Gracias. Ha nacido zombie, tal cual. Eh, bueno, pues como tal, tenemos las, las Uber 2. El problema es habitualmente eso: eh, creo que las Oculus Quest 2 o la Super de PlayStation, no me acuerdo, estaban por cosa de 325 pavos hace poco. Eh, okay. Lo cual no es barato, para eso te compras la consola. Pero sí que es verdad que las VR, al menos para que se comercialicen, tienen que bajar de precio y mucho. Y no creo que lo hagan porque no sale rentable. Y aparte, tampoco hay mucho mercado de videojuegos VR. Aquí de segunda mano de PlayStation, la VR 1, tienes por 200 o 150. 250 es muy caro para una VR de segunda. Teniendo en cuenta además que el mercado de VR tampoco es potente. Porque no hay juegos de VR, verdaderamente, que digas. Buah, impresionante. Sacaron hace relativamente poco el Resident Evil 3 remasterizado. O sea, no. Porque los juegos nuevos no están saliendo para VR. Nunca he sabido ver un zombie ahí, cara a cara. El único juego que conozco que va a ser compatible con esto de momento, es el juego este raro cosa de Horizon. La versión esta de... Sí, de Mountain, cosa. Mountain, no sé qué. Ni, de, ni idea de cómo se llama, pero para qué tal salida, o sea, esa es la cosa. Es como... Horizon Call of Mountain. Y, y, se ha, y se ha enseñado literalmente 8 segundos de juego, 8 segundos de tráiler. De hecho lo tengo aquí. O sea, es como... ¿Qué tirón le estás intentando dar? Me estás vendiendo en plan... Buah, es lo más novedoso del mundo, es súper áptico, es súper... Tal, si no me estás dando contenido para ello, o sea... ¿Me vendes? No sé. ¿Cuál es la mejor comparación que podrías hacer, Íñigo? ¿Te están vendiendo algo para lo que no tienes contenido? Una cinemática larga. Eh, vendiendo una cinemática larga? Me estás vendiendo una hamburguesa sin carne. Básicamente, sí. Sí. Yo iba a decir Qué una chula. tostadora sin tostadas, pero sí. Es que una tostadora viene sin tostadas. <risa> ya, eso es la cosa. Por eso te lo <risa> digo. Ver, por estoy, tú, vi por estoy por viendo las cosas del Horizon Call of the Mountain. Sí, que sí. lo que estás comentando tú. Y es una cinemática es, es, es Esa es la cosa, es una cinemática dentro Es, es una cinemática en game, sí Pero han hecho esta cinemática para quitárselo de encima Y posiblemente el resto del mapa está sin diseñar También, o sea, te están enseñando juegos muy en antemano Sin darte verdaderamente un contenido a lo ver, gracioso de. Lo te están vendiendo de decir, una cinemática Te están vendiendo una experiencia Lo gracioso de venir y decir, mira, te voy a presentar algo sin que te lo esperes Es que lo tengas hecho Pero si me vienes y me dices, mira, ¿no te lo esperas? PlayStation VR 2 No Haip. tengo ni fecha de lanzamiento, ni precio, ni nada ¡Tachán! Pues qué gracioso. tío. A ver, yo solo quiero decir una cosa. Jugar el del ring en VR tiene que estar chulo. Jugar el del en... ring en VR tiene que estar chulo, pero el del ring no va a salir para VR. Ese es el problema. En cualquier claro, claro. caso, pero... si estamos hablando de una cosa que no tiene ni fecha, ni nada de nada de precio ni nada, igual podemos seguir hablando de otras cosas que sí sean. Ya, sí, ¿no? pero cabe mencionar una cosita que es lo que ha dicho Borjas. Eh, el, un volante bueno parte de 200 pavos. Vale, vamos a empezar porque son 200 no 350. Y segundo, que el mercado de juegos de volante está mucho más ampliado que el de VR. ¿Y qué más? Y dicho esto, pues creo que VR, dice justo Daniel, creo que VR solo tiene sentido en este momento para simuladores. Y eso es verdad, y ni siquiera para todos. Perfecto. Se me está quedando su batería el móvil. Perfecto, ahora lo sabes. No está toda la así me gusta. Perfecto. Ay, ¿A qué jugamos hoy? ¿A qué jugamos? Pues jugamos a las noticias rápidas y Gaiska mmm, podría empezar. Eh, así que vamos a empezar hablando de Meteo Heroes, eh, juego al que me gustaría entrevistar pero Gameranes no me ha respondido. El videojuego <risa> inspirado en la serie de Clan TV se ha lanzado el pasado 28 de febrero. Perfecto, efectivamente, eh, ya que no lo comentabais, que lo comento yo, es un juego que se ha desarrollado a partir de una serie que, que hace Clan TV, bueno que emite Clan TV, eh, con Gamera Nest, que eh, también ha sido parte de la iniciativa PlayStation Talents eh, como podéis ver, Gaiska ahora mismo está muy pendiente del programa Así que vamos a hablar del aumento de sueldo en Bandai Namco Que de hecho yo esto lo había buscado por aquí eh, Porque el único dato que nos ha puesto el señor Gaiska es que eh, Son noticias rápidas Los trabajadores de empresa en Japón recibirán un aumento de sueldo de hasta 50.000 yenes Entonces vosotros tenéis preguntas y yo tengo respuestas ¿Cu cuántos ¿A, en... cuánto ¿Cuántos ¿A cuánto equivale? ¿Cuánto sí que no son 50.000 sí no yenes? En euros son 398,77 euros 400 pavos más y la, otra de, y la otra pregunta es eh, ¿Mensual o anual? Pues es mensual Su sueldo va a pasar, el sueldo base de Bandai Blanco va a pasar de, de 232.000 yenes Que son unos 2.000 dólares a 290.000 yenes Que son 2.500 dólares Y eso es mucho o poco es entre es aquí, aquí, en, aquí es una burrada pero es que esto no es aquí, esto es entra, allá. Entra. En, Japón, en Japón debería ser bastante teniendo en cuenta pero, cómo está el mercado. Yo, que yo, que yo, sabe? yo creo, sinceramente, si me preguntáis mi opinión, yo creo que es una subida media. Modesta, no muy grande, pero... Mientras digna. no sea baja, eh, digna. Vamos a dejarlo en digna. Siguiente. La caja Kirby para Switch. Kirby caja. La Nintendo Switch ha comenzado a venderse en Japón con una caja simulando con una caja que simula... Simula que Kirby se ha comido la Switch Efectivamente. Qué bonito Efecti es, es, como, es como la caja y el envoltorio En vez de ser un envoltorio, pues es rosa Y tiene la cara de Kirby, y Kirby se ha comido la caja Y entonces ahora, puedes coger a Kirby Coger sus patitas, y, y yo que sé Jugar It's... al Animal Crossing o algo Has empezado mal, cuando coges a Kirby las patas has empezado mal Joder, de, de las patitas Pero de las de arriba, coño, tiene cuatro. Bueno. Vamos a hablar de Call of Duty, amigo. El Call of Duty ha sido pospuesto. Activision ha anunciado el retraso del lanzamiento de Call of Duty previsto para 2022. ¿Por qué? Pues en parte por el tema de Ucrania-Rusia, lo han dicho ellos mismos. Y segundo, eh, pues porque la industria ahora mismo no está como para lanzar un Call of Duty. Le importa nada a nadie. Por eso, que, que, eso están por rápidas. Y a la gente le importa más. Eurovision y nada no más. ¡Eh! ¡Let's go! Todo el mundo sabe que hay, todo el chat está aquí esperando esa noticia. Los jugadores del clásico videojuego han creado el famoso evento dentro del juego. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Y dicho esto, ah, no. y España está representada por un elefante. Eh, no sé si está representada por un elefante o no. Eso es lo dicho que hemos hecho antes. Te lo he dicho a coña antes. Perfecto, pues Así que tú no tú sabemos muerto. si somos un elefante, una iguana o un mapache. Let's go. Perfecto. Y dicho esto, vamos a hablar ya con Juan Peralta de Flings Arcade, que nos va a hablar del juego que, mmm, por si no lo habéis visto, hemos Espera, tengo, revisado. ¿Dónde, dónde salgo? Ahí. Eh, aquí sale. ¿Hay una review? Ahí. No, ahora aquí. ¿Vais a tener la review? Aquí. aquí. poco más abajo. Aquí. Ahí. Aquí, la tenéis, o sea, <ríe> Dexter de Tardas. Vamos a hablar con él directamente, porque así nos lo cuenta mejor.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 Bueno, bueno, bueno, pues ya estamos casi terminando Esta música sí que me gusta Sí te gusta eh, Borja, leerse las bases, ¿de verdad pensabais que alguien las leería? No, pero si no las lees, pasa esto, por tonto Bueno, pues vamos a hablar del sorteo eh, y os Cambio lo damos... de ¿puedo, puedo hacer yo el cambio de no, no, no lo puedes hacer porque tendrías que hacer un... Un... Un... un uh, lo diré Ah, coño Tendrías que hacer un doble chalo, pero no, no estamos a esto. ¿Por qué? Eh, pues porque tengo que añadir los elementos uno a uno en la página web que me he encontrado para hacer el sorteo. Bueno, yo diciéndote que había páginas web y digo, nah Gaisca, explica primero eh, qué hemos sorteado y por qué. Vale, eh, nosotros nos pusimos en contacto con A Tale of Games, creadores de Wukong, un videojuego de PlayStation Talents, que es básicamente un estilo, vamos a compararlo con algo, un Super Mario 3D. Eh, en el que, eh, pues somos un monito de la, de la mitología, no sé qué mitología es, eso, eso no se voy a negar, no sé eh, qué mitología no, es. del viejo al oeste. Bucón bueno, es lo del... que sea. Eh, y pues tenemos que pasar diferentes obstáculos, tal, plataformas, todo muy bonito. Y nos pusimos en contacto con ellos y nos dieron eh, tres claves y nosotros cogimos una para poder jugarlo y probar el juego y tal. Y luego otras dos que las sorteamos en Twitter. Eh, abrimos el sorteo en enero así y dejamos un mes de margen. Y ahora en directo vamos a hacer el eh, sorteo de las de ambas claves, porque pues una le va a tocar a una persona y otra a otra. Entonces, ¿cuál Entonces es? aquí ahora es con, con aquí es, aquí es mi Permítame. Eh, vamos con esto. Eh, de, de, no, mierda. Ya se cambió, que yo quería hacer el cambio de overlay. Eh, no, no puedes hacerlo tú. Jo. Vamos con esto, ¿vale? El tweet decía lo siguiente: Es ahí los que Digital y a Gaming Room. Eh, condición que por cierto no he comprobado pero creo que se, se cumple básicamente si, no hay que mirarla y si no se cumple pues anularemos a posteriori no pasa nada eh, dar retweet al tweet y mencionar a dos personas con, con las que lo jugaríais básicamente... hay páginas las páginas que puedes añadir esas, esas características ¿verdad? que tienen que seguir a no sé quién y a uh, y bla, da igual. estamos en directo en cualquier, caso, en cualquier caso perdón que se me está cayendo una pantalla lo que eh, lo que hemos comprobado es la última. Y en la última hay cosas muy bonitas. Como, por ejemplo, este tweet de... Perdón. Ah, no, me he saltado. Oh, oh, también me Perdón. Vale, ya está. Os lo enseño directamente. Este tweet de este señor que menciona a otra persona y menciona una cuenta B suya. ¡Qué grande! Ponía personas eh, no te puedes mencionar a ti mismo, amigo. Eh, eso os pasa por no leer las bases. En las bases pone que tienes que mencionar a personas, no valen cuentas de empresa, no valen cuentas de bots, no valen cuentas de spam y obviamente no vale personas una cuenta secundaria tuya. Físicas, amigo. Efectivamente. Este lo mismo ha mencionado a Ahorra como nunca. Así que fuera. Y también eh, hay otro caso que ha mencionado a Ah, Gamers Cuba. Este, este lo, me, lo hemos metido. No, a este le he dicho que, que puede ver el sorteo, pero realmente, realmente esto no participa. No, en la lista no está, así que no participa. Eh, Básicamente, se, gente, se para, la pinza de las menciones, para pero futuros no sorteos, claro. porque van a ser las mismas bases, tenéis que mencionar a amigos. No valen cuentas de sorteos, no valen cuentas de empresa, no valen vuestras cuentas este, secundarias, no valen cuentas fantasma, no valen cuentas de bots. Y este tuit lo mismo. O sea, mmm, cuentas de cosas que no son personas. Entonces, la lista definitiva la tenemos aquí... Eh, hay... Y cada participación cuenta en base a cuántas veces participéis Es Eso decir, es. si mencionáis en un tuit a dos amigos, muy bien Si mencionáis otra vez a dos amigos, tenéis dos participaciones Perfecto Así que eh, vamos a hacer lo siguiente Vamos a elegir a seis en Eso este es. programa eh, Borja los, va preparando el aluvión de demandas que nos va a caer De los que salgan los, del los dos primeros van a ser los ganadores Los otros cuatro los vamos a dejar como reservas Te Estoy intentando ver en esta pantalla, pero es que no ve Importante Entonces, eh, vamos a poner aquí seis eso es. Y vamos a darle a elegir elementos Let's... Redoble de tambores, por favor Bien, acabas de joder Todos los ello. <risa> Has roto cuatro cosas Vale, pues Ahí está aquí vamos a hacerlo De arriba abajo, ¿vale? Los ganadores son Somnium Road y Tidian Saca Sacar una captura eso, porfa Y así me lo das No, no, si, ya está, sí, si directo, está en el vídeo Ya, pero es está... que yo luego no puedo acceder a ello Ya, ya, pero mmm, en fin Eh... Ajá. Estos dos son, van a ser los ganadores, los otros cuatro se quedan como reservas. Si alguno de estos no responde, no nos contesta. Plazo. Contactaremos con los ganadores por eh, mensaje directo, por alguna de las cuentas o la de Digital o de Gaming Room. Nos encargamos por Gaming Room del tema. Gaming Room, perfecto. Pues ala, pues ya está. Enhorabuena a todos. Justo, justo pilla la sintonía en lo más bajo, de verdad. Oh, pero que eso es súper bonito, ¿verdad? ¡Hala, venga! Se nos viene todo el heavy. ¡Let's go! ¡Tres, dos, uno, fuera! Me encanta. En fin. A mí más. E efectivamente, Borja señala lo ilegal de este concurso, que no ha sido nada ilegal, pero bueno... Eh, y dicho esto ya está Hasta aquí el programa Efectivamente eh, Si me puedes poner el tiempo otra vez por favor pantalla ¿El, el qué? El tiempo ¿El qué? El tiempo ¿El qué? El, el tiempo. Pues eso eh, Como siempre Para agradecer Agradecemos a Miquel A la producción Ahí fuera Diciéndonos todo lo que va mal Diciéndonos todo lo que va bien eh, Abriéndonos el estudio Toda la pesca Íñigo Gracias por sonido Gracias por colaboración Gracias por hacer el sorteo Gracias por todo Gracias por la existencia Propia De nada Gracias Villalba, a ti también por estar hoy con nosotros un día más. Siempre que se hablar de Miyazaki, yo aquí estoy. Siempre que se habla de Miyazaki, siempre que no se habla de Miyazaki, también tienes cadenas puestas. Eh, a toda la gente del chat. Eh, muchísimas gracias por interactuar con nosotros, por, por estar, por ver esto en exclusiva, por las subs también. Que Íñigo, si tienes, me las, si quieres me las puedo poner aquí abajo. Eh, no están. No están. Bueno, aquí, sí. aquí no están. A, aún así. Aún eh, así, gracias también a, a los suscriptores, tanto del Patreon como del Twitch, que, que es un apoyo muy importante. Pero de por sí, solo con estar aquí viéndonos a nosotros y escuchando los podcasts, también es más que suficiente. Y por último, gracias efectivamente a todos los oyentes que no están viendo esto en directo, pero da igual, nos escuchan de todas las partes del mundo. No sabes de despedir, por Dios. Déjame me... darle las gracias a todo Cristo. Cancerigen. Eh, gracias también a nuestros colaboradores. <risa> Más noticias, ah. eventos, curiosidades y entrevistas como siempre, dentro de muy poco. Así que dicho esto, nos despedimos con el drop de la canción.